Arranca o no arranca? Arranca, siempre arranca. Force. Este video también va a YouTube. Así que bienvenidos a un nuevo video. Este, bueno, recién la pudimos hacer arrancar un par de segunditos. Así que por fin. Eh, gracias a los que se están uniendo de vuelta, sé que hay mucha gente que bueno estuvo esperando, esperando, esperando y ya no está ahora. No están acá presentes con nosotros. Pero bueno, eh, les pido una última oportunidad. Eh, una última oportunidad y bueno, ahora sí. Ahora sí, definitivamente. Eh, nada, va a arrancar. Necesitaba la, la ayuda de mi, de mi hermano, que bueno, estaba en su laburo. Che, les, de, les debo mucho, les debo mucho. Ahora vamos, eh. Esta vez sí, esta vez sí. Mira, si no arranca ahora, me dejan de seguir. No sigan a este pobre intento mecánico. Ahí vamos. Bueno, ha ido de pena la espera. Arrancó, así que no tienen que dejar de seguirme ahora. Acá se lo muestro de cerca a la potente V8. Hace mucho que no se hacía arrancar. Acá tengo el filtro de aire original. Ahí estamos, gente. Vamos a dejar un poquito de agua. Igual debe tener agua todavía. No, la fuerza de la paleta del ventilador es terrible. ¡Ojalá que regule! Bueno, ahí, ahí damos vuelta. Ahí no, de ahí no, de acá. Dale vuelta. No, no está regulando, es el problema. Vamos. ¿No? Bueno, dale. dale. ¿Lo pueden ahí vos? Vamos por loco A ver caña escape ¿Dónde está? Así la escuchamos un poquito de atrás Mirá Kevin parece un sapo loco que no se pare, que no se pare Hermoso. Ahí está. Ahí está revolando. lo también, ¿no? Ah, casi que se da. No, que no te vale. <risa> lo que me costó hacer arrancar y nada, no, no quiero que se... palabra este gracias a todos por, por haber estado presentes arrancó la, la v 8 después de mucho tiempo nada, nada que ver a un 6 cilindros es, es palabra mayor esto aparte Ford este es un fase 2 este, muchas gracias a todos por, por bancarme estamos terminando el año así que qué mejor que terminarla con un, con un b8 ¿eh? me parece que sí que es una 68 esta que bueno vamos a ver que... acá estamos con las dos baterías ahí está, acá está mi hermano ahí está regulando ahí está regulando, se escucha... nada no, está... está impecable el motor este serenito hermoso hermoso Bueno, pegamos un acelerador y cortamos acelerar y cortamos <risa> pegamos un acelerador y cortamos bueno, cortamos antes ya está. <risa> también tiene mucha agua por el radiador así que no, no queremos que siga sufriendo bueno gente hasta acá hemos llegado no tengo no me quiero ni ganas de meterle de meterle manos al falcon así que este gracias a todos los fieles que se han quedado les pido disculpas a los que les hice perder el tiempo porque tratamos de hacer dos vivos antes y no resultó, no arrancaba. Este, también había un problema con los cables ahí. Pero igual es fácil los cables. Eh, bobina, gas, burro y listo. Bueno gente, un saludo gigante, gracias por estar presentes. Y nada, nos vemos en la próxima. chao.